a girar, veréis que esto de aquí, ¿vale? Va, va cogiendo tensión, ya me sube la palanquita, pilla el cinturón y le sigo dando vueltas. Y va tensando, va tensando. Va tensando, va tensando, ahora veréis cómo queda. Sigue dando vueltas, voy tensando, sonará un clic, a ver. Clic, otro clic, dos clics. ya está, ya se está y, no los, Ostras, los y ahora también está, ah, vale. el siguiente paso ya eh, además los hemos puesto tipo de cinturón, cinturón ¿vale? ¿Eh? se recogen solos ¿y, okay. es, ¿y esto ah, dónde iría cogido? Es que no ah, el, el CIP Plus como siempre ahora lo siempre, a esto es un tema de B-Safe que ahora se ha cambiado un poco bueno no, no es obligatorio ponerlo mm -hmm. es recomendado ponerlo nosotros b recomienda ponerlo siempre en caso de que la distancia con la puerta sea mínimo de dos dedos Si toca con la puerta, nada, imposible, no se puede poner Porque entonces sí que transmitimos el, el golpe directamente a la silla Tiene que haber un espacio mínimo de dos dedos Respecto a la puerta Entonces lo, lo aconsejamos poner, pero no es obligatorio B6, Las pruebas que ha hecho b de impacto eh, Dicen que esta pieza de aquí ayuda a absorber la energía del impacto en caso de un impacto lateral ¿vale? pero eso es, una, es, un, es un plus más de seguridad lo que te está dando ¿Vale? Pues algún cliente dice no lo quiere poner, no, no es que, que te y dicen que no es bueno, que no sé qué, no es bueno, si toca la puerta, entonces si sí, entonces admitimos el golpe directamente a, a, a la silla.